Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video anterior estuvimos viendo este cómo nosotros podemos presentar eh, con el slideshow en este caso nuestro video y también cómo hacer una previsualización de nuestro video entonces una vez que nosotros hayamos este visualizado nuestro video y que hayamos hecho esa revisión entonces este llega el momento en el cual nosotros tenemos que exportar nuestro trabajo para ello nos vamos en exportar y acá este nos indica que para bajar este video en mp4 tenemos que tener una cuenta premium también nos indica que podemos bajarlo como jpg como un eh, gif animado eh, podemos crear una página de video, podemos exportarlo a Vimeo, podemos exportarlo a, a YouTube y podemos este, bajarlo como este PowerPoint y acá también tenemos algunas opciones disponibles como para bajarlo en, en PDF, compartirlo en Twitter, eh, compartirlo en LinkedIn o, o compartirlo en alguna página de Facebook. En el ejemplo voy a crear un video, eh, un, una página de video. En este caso le voy a dar acá en Create a Page. En este caso y voy a pasar a, a la configuración del Powtoon HTML5 Studio. Entonces, este, estando ya dentro de esta página, hay ciertos pasos otra vez que tenemos que seguir para este, poder eh, publicar este video. Entonces le vamos a indicar que este video cae dentro de la categoría de, de, de educación y fíjense que acá solamente puedo publicar como público. Sí, o sea, tengo que publicar como público eh, porque este no, no tengo los permisos. Acá este le damos en next para pasar al punto 2 y están las opciones para el estándar 480 para HD 720, ¿sí? y acá el full hd está solamente para las cuentas premium entonces este con esta calidad ya es suficiente para nosotros entonces le, le, le vamos a dar con, con publicar en este caso y eh, en este momento está realizando la publicación de nuestro video. fíjense que eh, ahora ya vamos a, a poder observar nuestro video. esto ya ha sido publicado y este, a continuación entonces uno puede visualizar ya dentro de, de esta página el video que ha eh, trabajado en, en Pautum, ¿sí? Entonces este, acá está otra vez la opción para publicar esto en estudio, para volver otra vez al espacio de edición. Después está también para publicar el enlace en este caso del video Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en, en, en LinkedIn o oh, fíjense que también podemos enviarlo por, por mail acá tenemos las opciones de, de copiar el, el enlace sí, y acá también están las opciones para este, poder publicar este video entonces este, vamos a mirar un poco esas opciones que tenemos disponibles fíjense que eh, podemos este, Usar esto eh, para, para Facebook, que son la, las opciones que estábamos viendo. Y acá hay una opción interesante también. Este que podemos utilizar el, el código embebido, por ejemplo. De, de, nuestro, de nuestro video en este caso. ¿sí? Este para este poder eh, publicar ese ese ese video con, dentro de otras plataformas, por ejemplo, dentro de dentro de un módulo, ¿sí? Entonces, en este momento estamos ya este dentro de, del, del video publicado, ¿sí? Y este acá tenemos las opciones, ¿sí? eh, para código embebido, ¿sí? Y este tenemos que copiar esas opciones que tenemos acá simplemente la seleccionamos la copiamos entonces posteriormente nosotros por ejemplo podemos irnos a nuestro curso en Moodle podemos publicar esto como un, como parte de, de un recurso así como por ejemplo este como una etiqueta sí eh, o, o dentro de, de, de, de una página de un libro sí entonces uno podría eh, obtener ese código de enlace acá eh, y eh, dentro de una etiqueta, por ejemplo, insertar ese, ese video para poder llevarlo dentro de su curso. Entonces simplemente copiaríamos este código de inserción que está acá. Nuevamente volvemos hasta, hasta acá. ¿sí? Y eh, a continuación, entonces este, le damos en, en guardar cambios y, y regresar al curso para ver cómo este, quedaría nuestro video en pautón insertado ya dentro de nuestro Moodle. Fíjense que en este momento ahí ya se ve que está bajando nuestro video dentro del Moodle y eh, sería el mismo video que este va a ser visible ya dentro de, dentro de nuestro curso. Entonces le damos acá en guardar cambios y, y regresar al curso para poder ver los, los cambios. ¿sí? Acá me indica que hay algo obligatorio. Ahí está. Guardamos los cambios. Y esto tendría que quedar insertado en mi curso. Fíjense que esto ya está ya dentro del Moodle. Acá mismo uno puede hacer una previsualización del, del video dentro de, tardando en, ahí está. Si ustedes pueden observar, está ya dentro de la etiqueta que posteriormente uno lo va a poder publicar dentro de su curso. ¿sí? Entonces esto tendría que funcionar. Hay algo ahí que no le está gustando dentro del código. A ver... Entonces, este, en este caso voy otra vez acá y voy a agregarle una trampita que sería un tag HTML acá. Eh, en teoría esto tendría que haber funcionado de entrada, sí. Pero este no, no, no me está no me está reconociendo con este editor. Pero este eh, tendría que funcionar. Entonces le pongo un tag P acá de párrafo otro tag, p acá, le voy a poner un punto acá y le voy a agregar una barra slash acá, para que este me, me, me tome esos cambios, fíjense que acá se ve solamente un punto, esto yo ya lo visualicé también en, en, en otro video que, que tuve que publicar y ahí está el video en, en nuestro curso de Moodle. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar a este, publicar su video eh, dentro de, de Pautun y eh, obtener el código de enlace para finalmente publicar su video, ya sea en su curso o publicar el enlace del video, que uno también lo puede obtener desde acá. Eh, en sus redes sociales, eh, ya sea en Facebook, en Twitter o eh, enviarlo por correo a sus alumnos o a sus colegas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.